Mi amor, hoy te vamos a ir a ver jugar golf. ¿Piensas ganar? La experiencia. Experiencia, eso es lo importante, mi amor. Que tú te mantengas firme con tus decisiones de ser golfista. Sé que en un futuro voy a vivir del golf. Puede ser. No voy a vivir más de tu sacar dientes. Y ya llegamos al día 21. Y nos vamos corriendo porque miren qué bello está este pintalabio de Tom Ford. Qué belleza. ¡Qué espectáculo de color! ¡Oh, me encanta. Ahora para las fiestas. Y tú, vete a ver el video nuevo. Ana, en mi casa Yo me voy a cenar ahora con el Pushy. El puchi se va al golf Y después yo me tengo que poner a armar Varias cositas, mis amores Porque traje varias ayudas ¡Ay, miren a Moisés! Y también voy a llevar a Moisés a la playa por primera vez Moisés va a conocer el mar Así que ustedes quédense por ahí ¡Ay, quién va a ir a conocer el mar! Mira, eso es lo de él, eso es lo de él, como le encanta virarse para que le hagan cosquillas. ¿Quién es lo negrito? Ay, yo le digo a él que él es mi Osuna, mi negrito de ojos claros Mi amor, ponle para que le vean los ojos. Moisés tiene los ojos como ¿Qué? verdes, son, mi amor. No, no son oh, verdes. Son como... Ay, pero ¿quién mamá le va a poner unos aparatos en la boca porque tiene esos dientes todos así raditos? Enseña los dientes. Los dientes.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 Por allá está Juanita que me está dando desayuno Y por acá está mi Fifi Fifi, espérate mi amor Fifi está en la jaulita porque Fifi se operó, mis amores Entonces no la puedo tener afuera porque ella es tremenda Y se da en la herida Ya mamá te va a sacar en un ratico, mi amor Y miren, mis amores, lo que este perrito Lo que él tiene con Josefina es increíble Él la ama, él no deja que yo me acerque Nunca me tapa, pero él la protege tanto yo les dije que habíamos viajado con los cinco, ¿verdad? Miren que están aquí los otros tres Ay, ¿por qué esto no está enfocando? Vengan a María Antonieta, Napoleón Mariano Y no está Bruno Cecilio Ah, está comiendo, está ahí Déjenme pedir mi desayuno ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Tengo hambre! ¿Qué ¿Te vas a desayunar? ¿Qué le apetece? ¡Algo delicioso! Cocodrilo, eso no es nada delicioso No quiero cocodrilo. Claro que la carne cocodrilo Me voy a sentar y voy a esperar así un manjar de la India Lo de la India no, que curry esta hora no Ya voy, sí, no llores sí, Yo queriendo hacerme la healthy, mis amores Mi va muy bien y yo el pan con mantequilla Gracias, yo amo el pan con mantequilla Miren mi desayuno. Son unos crepes, demasiados crepes, creo. Con fresa, chocolate y miren estos huevitos. Son como unos medales de huevito con tomate y queso y bacon. Y por aquí el puchi. Está Oye, ya. mira lo que hiciste la mantequilla, mi amor. No huevito con es. bacon. Mis amores, miren mis esenciales para la playa Este libro que yo espero algún día terminarlo, Dios mío, yo espero que este sea este viaje donde yo lo voy a terminar y empiezo otro Esto que está por acá, mis amores, este es Chanel, déjenme darle una... Es un iluminador, mi amor, tanto para la cara como para el cuerpo Y a mí me viene muy, muy bien porque yo soy súper blanca, transparente, que se me ve toda la cablería Estoy utilizando este Sunblock de Skin Better que mi mamá swears by it. O sea, mi mamá lo ama, lo ama, lo ama. Y me lo ha. Mill, millones de veces me ha dicho: úsalo, úsalo, úsalo. Y bueno, aquí está. Estas gafitas es mías, Chanel. Y me gustan, mis amores, porque miren, vienen en este doble comparto. Y entonces, de un lado pones las gafita. Y del otro lado, miren, tiene ese cordoncito. Así no se te pierde. Y en la playa, yo pierdo siempre los trajes. De, no, los trajes de baño. <risa> las gafas. Mi cartera, mis amores, porque hay que pagar la piña colada Y esta carterita, mis amores, que mi mamá me le ha hecho mucho bullying Dicen que es una bolsa de ir a buscar el pan Pero a mí me parece divinísima Así que es la que se va para la playa Y ya yo estoy lista para irme Ahora les enseño cómo me voy vestida Este cuerpo tropical se va así para la playa Me voy con el modelo Estela, mis amores Ustedes saben que yo ando con esto el día entero Esta gorrita Louis Vuitton Estas chancletitas Louis también y nada, lista para la playa. Me voy en mi medio de transporte rosado. Ay, mira, voy. Miren, miren, miren, miren. miren. Voy de acuerdo. Miren qué lugar tan bonito donde vengo a leer. A ver si termino de leer algún día. Por siempre este será mi trago en la playa, es April Spreads, a mí me encanta, me encanta, me encanta, miren qué bello, ay qué lindo, ay esto si enfoca una cosa no enfoca la otra, hay qué desgracia, pero bueno, ahí ven, ese es el trago que yo siempre pido en la playa, súper refrescante, ay súper rico, no te emborracha, súper bueno, me encanta. Miren quién llegó del golf y me trajo un coco. Bebí, te estaba esperando para llevar a Moisés a la playa por primera vez. Vamos, vamos a buscar a Moisés. Está bello. amores, al parecer tenemos una boda en el patio Yo le digo el patio, pero no es el patio, es la casa de amores de acá, de donde yo vivo Parece que aquí hacer la ceremonia y el la Ahí también siempre hacen la fiesta de, de fin de año, el 31 de diciembre lo hacen ahí también Siento que Moisés va a ver la playa de noche, hemos dado 3500 vueltas, ahora estamos entrando al spa para ver si nos hacemos un masaje en la tarde Mi amor, hay que llevar a Moisés a conocer la playa Vamos a verlo, vamos a conocerla Uy, estamos entrando al spa Mis amores, y ahora estamos en un hotel Que está en el mismo complejo donde yo vivo Se llama el Westing. Y miren qué lindo el gingerbread house Es gigante Y por aquí está el arbolito Sí, mis amores, todavía Moisés no conoce la playa Como pueden ver, ahí están mis gorditos ¡Ay, lo abrieron! Mami se antojó de venir primero a la playa Y el pobre Moisés Abraham todavía no conoce el mar Pero nada, volveremos Volveremos de nuevo a intentarlo en la tarde Mis amores, y finalmente Moisés va a ir a conocer la playa Son como las 4 de la tarde a esta hora es que nosotros nos estamos dignando a llevarlo Pero bueno, ahí vamos Moses, no te tires Moses, no hemos llegado todavía Moses, hemos esperado el día entero Para ver qué tú vas a hacer cuando veas la playa por primera vez Vamos papi, ven, bájate Dale papi Esto no le está el cuadrando mucho ¿Qué tal la arena? Ay, ay, ay ¿Y qué es eso que va ahí? ¿Qué es eso? Mira, mira, no tiene miedo Moses Mira la playa, amor. Mira, mira cómo va. Mi amor no tiene miedo. Ay, esto no, esto, esto no le está gustando, creo. Ay, ay, ay, ay. Papi, entrate. ¿No le gusta? Se echa para atrás, mi amor. Qué cómico. ¿No le gusta? hacer a ser playero. Ay, qué bello. Bueno, yo creo, yo creo que sí le gustó. Hay que intentar los más días y mira, entra, entra más, entra más, bebé. Ay, qué lindo, Dios mío. Yo creo que sí les gustó, mis amores. Espero que hayan disfrutado muchísimo, muchísimo este vlog como yo he disfrutado hacerlo. Pero ustedes los quiero, los amo, los adoro. Colorado, el mundo de Camila. Por ahí ya acabado.